Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy regresan los temas hoy boleros en la sección Punto Deportivo y estaremos analizando, valorando la trayectoria del equipo cubano en el campeonato mundial de la categoría Sub-23 años. Como ya es conocido ahora mismo, los muchachos dirigidos por Alain Álvarez disputan los puestos de cita al 12 en la llamada ronda de consolación y vencieron esta jornada a Alemania por cerrado marcador de tres carreras por dos en un desafío en el que la ofensiva vuelve a ser otra vez el, tal el talón de Aquiles. Solamente se pudieron conectar cinco imparables, lo importante es que supieron venir de abajo y se llevaron la victoria. Esta noche a las once enfrentarán a Venezuela. Venezuela que es la sorpresa, el actual campeón mundial de la categoría, ahora mismo está en la ronda de consolación al igual que Cuba y otros conjuntos como Puerto Rico, Alemania, Países Bajos. Ahora queremos hacer eh, un análisis, una trayectoria de cómo llegan estos los discípulos de Alain Álvarez a la ronda de consolación. Por supuesto que es la derrota al hilo de esos tres primeros partidos pasó factura. Primero cayeron ante Puerto Rico cinco carreras por cero, luego también cedieron, en este caso, ante Corea del Sur cuatro carreras por cero. Fíjense que no habían podido anotar y si analizamos, en este caso, el último partido del panamericano clasificatorio llevaban 21-0 los muchachos Madero en rista totalmente maniatados por el viseo rival. Se ve cierto despertar de la ofensiva a partir del tercer partido, que igualmente cayeron, pero por apretado marcador, ante Países Bajos de tres carreras. Eh, por dos. Ya vino sí la victoria ante México en el cuarto desafío, dos carreras por cero. Quiero reiterar, la ofensiva llama la atención, demasiadas oportunidades se han perdido en base y el pilleo, al contrario de otros eventos internacionales, ha funcionado muchísimo mejor con destaque para hombres como Fran Abel Álvarez y Nike Cruz. Seguimos en orden esa primera victoria ante México y luego eh, consiguen su segundo triunfo en el torneo ante Australia en aquel desafío que había sido detenido eh, sellado días atrás y lo ganan tres carreras por uno. Por supuesto que esto va... Eh, aumentar y avivar las esperanzas de toda la afición de la isla que está pendiente de este mundial que se desarrolla en Taipei de China pero lo que pasó que con ese balance de dos victorias y tres derrotas además de Cuba también otros equipos concluyeron y por supuesto el sistema de desempate no benefició a los cubanos sino que australianos y mexicanos. Cuba necesitaba que Corea del Sur superara a México y esto pasó, una carrera por cero y también necesitaba que Puerto Rico lo hiciera a Países Bajos pero no se concretó, Países Bajos superó en este caso a Puerto Rico cuatro carreras por una, así no pudieron avanzar y están en esta ronda de clasificación conjuntamente con Venezuela que llama la atención el actual campeón eh, mundial, está en la ronda de clasificación con Cuba, también está Alemania, Países Bajos y Puerto Rico. No obstante, a destacar, ese primer partido eh, ante México, esa primera victoria, los subcampeones mundiales Cuba, se, cuando muchos ya no lo contaban, o sea, subo Valencia, se levantó y superó, pero eh, le pasaron facturas esas tres derrotas al hilo. De todos modos veremos cómo concluye finalmente en esta ronda de, eh, de consolación, donde se van a definir los puestos del 7 al 12. De modo general, deficiencias en el ABC del béisbol. Y por supuesto que esto llama la atención, daría para un comentario al respecto, pues eh, la Sub-23 es la categoría que antes a la primera de donde sale la cantera para la Serie Nacional. Y aquí estaremos actualizando en próximos espacios sobre finalmente la actuación de Cuba en este torneo que acontece eh, por estos días en Taipei de China.